Bien, gracias por la atención siempre prestada a Via la reporta. Vamos a este espacio de entrevista. Vamos a saludar a Víctor Hugo Rico, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico que nos acompaña en esta posibilidad de dialogar justamente de lo que está sucediendo en el sector de la chiquitanía y así en varias regiones en las cuales han sido afectadas por estos incendios y cómo se está trabajando en ese servicio básico como es el agua potable en esta región. Eh, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. A, Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos estado por la región eh, visitando fundamentalmente San Javier, Concepción y San Ignacio de Velasco y los alrededores más próximos eh, procurando tener una vivencia de lo que más o menos tenemos un, algo de conocimiento, pero que eh, seguramente a todos y cada uno de los bolivianos nos falta vivencia sobre qué es lo que tenemos como, como riqueza natural en todo, el, en todo el territorio nacional. Así es. Entonces, eh, eh, he estado conjuntamente con mis compañeros de trabajo de la regional Santa Cruz, eh, precisamente a requerimiento e instrucción del señor ministro de Medio Ambiente y Agua que nos ha pedido que vayamos a hacer unas evaluaciones especialmente en tres, cuatro ciudades de, de, de la Chiquitanía. ¿Cuál es esa evaluación hasta el momento? hemos estado en, en San Javier. San Javier eh, es una región eh, cuya fuente de agua eh, nos llamó la atención por una publicación que hizo el periódico De Ver. El periódico El Deber manifestaba de que corre peligro la fuente de agua de San Javier. Hemos ido directamente a constatar este extremo y encontramos que la fuente de agua es una, agua, una fuente muy promisoria para San Javier. Eh, está eh, enclavada, es decir, eh, es un conjunto de, eh, de vertientes que aportan a una toma de agua... ...y que eh, está enclavada en un sector muy húmedo, eh, diferente a las características del resto de la región. Y esta circunstancia hace que eh, el riesgo que, que se mencionaba respecto a, a que el fuego iba a llegar a la zona, eh, hasta ahora no ha llegado, felizmente... Felizmente. Y esas, y esas por las condiciones por que las tiene. Ca características, características. De, eh, de esa microcuenca que es completamente verde y húmeda, a diferencia de los de los otros sectores que son un poco más secarrones. ¿no? Entonces, eh, hemos constatado que en San Javier eh, produce, eh, la fuente de agua produce más de lo que se requiere para, actualmente en San Javier consiguientemente hemos estado visitando inclusive al alcalde de San Javier a quien le hemos informado la situación y, y le hemos manifestado que, eh, ciertas seguridades que podríamos darle en la medida que podemos darle seguridades eh, respecto al comportamiento de una fuente eh, subsuperficial emergente del suelo entonces eh, eh, la fuente de agua de San Javier está garantizada de que de que no va a sufrir efectos de cualquier quemazón que pueda darse en el entorno eh, más próximo, que, que puede darse quemazones o, o incendios en, a una distancia de 5 o 6 kilómetros de ese lugar. Entonces estamos eh, cambiando la información, estamos aclarando a toda aclarando la población de que San Javier no correría ningún peligro sí. y en el caso de las otras dos comunidades ¿en qué estado se encuentran? Bueno, las dos ciudades eh, capitales Concepción, Concepción, es el caso de Concepción uh -huh. Concepción es un, una eh, ciudad eh, un poco más grande que San Javier a pesar de que San Javier es donde se, se fundó prácticamente toda la chiquitanía con la llegada de los españoles y de los jesuitas ¿no? entonces eh, eh, eh, Concepción Hemos revisado su fuente de agua, eh, existen condiciones para, para mantenerse con un suministro regular, eh, suministro que, que está por encima de, de los 80 litros por habitante día, seguros, y, y consiguientemente la, la represa no va, no va a tener mayores contratiempos para ese suministro, hasta que vengan las próximas eh, Lluvias que, que se prevé que sean en enero o febrero, por decir algo. ¿no? Entonces, eh, hay algunas eh, dificultades como, como muchas de estas empresas, muchas de estas cooperativas, que tienen dificultades de carácter técnico, pero que eh, con algo de orientación eh, pueden salir adelante, y especialmente en el, en el control de la calidad del agua. ¿No? Entonces, eh, ahí tenemos un, una situación de, de falta de equipos de control de calidad de agua, eh, que evidentemente Concepción envía a hacer sus análisis de aguas en, en, en laboratorios de Santa Cruz. Eh, felizmente hasta ahora el, la calidad del agua está eh, dentro de los márgenes que establece la norma boliviana. Consiguientemente, en cuestión de cantidad y calidad, Concepción también se encuentra en una situación de regularidad de la prestación del servicio. Luego hemos llegado a eh, San Ignacio de Velasco. En San Ignacio de Velasco eh, estamos ante una situación de disminución de sus reservas en una eh, represa que tienen ellos para el, el suministro de agua potable. Eh, una represa que se llama Represa Guapomó eh, que tiene eh, una, eh, una reserva eh, calculada inicialmente de una manera eh, eh, muy aproximada, inclusive con participación de técnicos del gobierno municipal, eh, establecen que eh, podría eh, tenerse una reserva para los próximos dos meses. Creo que es un, un cálculo un poquito eh, estrecho, eh, de manera tal que eh, podríamos pensar que puede durar un poco más eso, esa fuente de agua, esa represa. Digo, me refiero a la reserva de agua que tiene la represa. No obstante de ello, con apoyo de, de, eh, de un programa de aguas subterráneas, eh, se han rehabilitado tres pozos eh, profundos que tenía eh, la cooperativa y esos tres pozos están funcionando regularmente y están reforzando la disponibilidad de agua. Eh, ad adicionalmente se ha perforado otros tres pozos por parte del de, eh, programa de aguas subterráneas de manera tal que se dispone de seis pozos adicionales con una... Eh, posibilidad de abastecimiento de eh, hasta 50 litros por segundo y eso significará que una, una acumulación mensual de aproximadamente eh, 30, 40 mil eh, metros cúbicos al mes. Consiguientemente es un refuerzo importante. No obstante de ello, eh, el mes pasado, el gobierno municipal, a requerimiento precisamente de la cooperativa, eh, COSIV se llama la cooperativa, cooperativa de, de servicios de eh, San Ignacio de Velasco, eh, ha declarado eh, estado de, de emergencia. Y ese estado de emergencia le ha permitido tomar decisiones para um, activar un proceso de racionamiento. Ese racionamiento se está practicando de 2 de la tarde a 8 de la noche, aunque ya hemos dejado recomendaciones que eh, manejen horarios más apropiados respecto a, a los horarios de racionamiento. Eh, hay posibilidades de hacer algunos otros, eh, otros ensayos, pero que sean eh, de corta duración, de manera tal que la población no se sienta perjudicada Precisamente cuando está eh, en un periodo de, de producción, por decir algo, en, en actividad económica dentro de la población, etcétera, etcétera. Consiguientemente, eh, eh, se han dejado las recomendaciones correspondientes. Eh, se está realizando un trabajo importante de mejoramiento de, la, de, la, de los filtros de la planta de tratamiento. Esos filtros van a mejorar su rendimiento porque estaban con dificultades para proveer el, el agua de manera regular. Eh, van a mejorar, mejorar su rendimiento en el sentido de que eh, la pureza del, del agua va a ser de mejor calidad, seguramente. Eso vamos a hacer seguimiento de todas maneras nosotros. En eh, este caso, en temas de los pozos, ¿no? No, eh, eh, el funcionamiento de los filtros. De los filtros. Los pozos, felizmente, proveen agua cristalina, como esta. Porque había muchas dudas respecto a este tema, pero sí. es bueno aclararlo, ¿no? Cabe aclarar que la fuente de agua que está muy cerca a la planta de tratamiento es una laguna. Uh -huh. eh, como cualquier represa es una laguna. Y esa laguna en estos momentos está eh, siendo clarificada a lo máximo posible por, por, el poco, eh, por la poca precipitación y escurrimiento superficial que existe para la recarga de la, de la represa. Por tanto, están en una situación tal que eh, la, la turbiedad del agua ha bajado de una manera significativa hasta el presente. Eh, ...no está dentro del rango exacto de, las, de lo que permite la norma... ...pero eh, el combinar con, los, con el agua de los pozos... ...la situación va a cambiar... ...la situación va a cambiar... Eh, ...va a mejorar eh, para mejor y, y además para mejor eh, manejo... ...del sistema de desinfección del agua... ...consiguientemente... Eh, nuestra llegada no es que haya sido providencial como para dejar los mejores consejos, sino que hemos eh, tratado de, de cosechar el conocimiento práctico que tienen los técnicos, que si bien no son técnicos eh, eh, de nivel universitario, diríamos así, sino son técnicos empíricos, pero el conocimiento y la práctica de ellos eh, es también posible aprovechar consiguientemente hemos dejado las recomendaciones, eh, hay receptividad en estas, respecto a estas recomendaciones... ...y por tanto esperamos que haya mejoras en la prestación de servicio... ...con cierta limitación por este racionamiento que se ha impuesto la empresa por previsión... ...para que no se gaste el agua antes de, de que vengan las lluvias... Esto, recordemos, es en San Ignacio, ¿no? En San Ignacio de Velasco. De Velasco, así es. Consiguientemente, están tomando solamente previsiones para que no haya una crisis eh, como la que se presentó en el 2016 eh, aquí en La Paz, cuando las represas prácticamente estaban vacías. Entonces, eh, están tomando previsiones eh, y eso es eh, de alguna manera eh, aconsejable en estas circunstancias están llevando eh, a cabo de manera empírica, pero de una manera adecuada el manejo del, del servicio. Para finalizar esta entrevista, ¿nos puede explicar un poco eh, desde eh, los años 80, un poco nos, nos daba ya detalles eh, respecto a cómo se ha ido racionalizando el agua en esta región y cómo el tema del cambio climático también está afectando eh, no solamente a esta región, sino en general a, toda, a todo el planeta? Un aspecto que es tremendamente importante informar a la población, es que eh, las, eh, los eventos que se han dado en, en la región eh, a consecuencia de los incendios forestales han llamado la atención y desafortunadamente eh, se dan en una circunstancia de eh, época preelectoral. Pre y hemos eh, escuchado versiones de toda naturaleza, apreciaciones de toda naturaleza y lo que es importante informar a la población es que eh, la precipitación los registros de precipitación que tiene el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología nos muestran una tendencia de... Esto es el caso de lluvias, ¿no? de, lluvias sí, claro. de precipitación Precipitaciones, sí. eh, una tendencia de que en, en la década de los 80 allí llovió bastante en, en promedio llovió bastante ...hubo un tránsito entre, en, en, en la década de los 90... ...para comenzar a, a tener experimentaciones... O ...no experimentaciones... ...experiencias de sequías puntuales... ¿no? ...sequía del 92, sequía del 2000, etcétera, etcétera... ...¿no es cierto? Luego vinieron... Un, eh, el, ...en la siguiente... Eh, eh, en, la, ...en la siguiente década hemos tenido una combinación de sequía más precipitación extrema. ¿Con inundaciones también? Sí, no necesariamente inundaciones, pero precipitaciones mayores. Mayores. Digamos, ¿no? Entonces, un año una precipitación mayor, como por ejemplo el 2005, hemos tenido un registro importante de, de precipitación mayor, el 2006 también. Luego, eh, el 2010... ...el 2009 y el 2010... ...sequía... ...y... ...para luego desembocar... ...en situaciones del 2016... ...y el... ...17... ...18... ...y 19... ...y el 2019... ...estamos viendo que hay una... ...suerte de récord en... ...sequía... ...es decir las, las may los mayores el mayor déficit de, de, de precipitaciones precisamente el 2019 entonces el déficit de precipitaciones es decir sequía más vientos más una cobertura vegetal de, en un ambiente de transición entre la amazonía y el chaco en, una, en unos terrenos que no son precisamente de muy buena calidad, eh, encontramos una cobertura vegetal que en esta época es cobertura vegetal bastante seca. Seca. Uh -huh. Alguien que se descuida y echa una colilla de cigarrillo al lado del camino, puede tranquilamente con el viento Afectar provocar, todo. provocar eh, algún fuego. Claro. ¿No? Puede ser mayor, puede ser menor, depende de cuáles son las circunstancias. Tómese en cuenta, por ejemplo, que eh, en, los, en las semanas pasadas hemos tenido eh, vientos que variaban entre los 30 kilómetros por hora hasta llegar a los 70 kilómetros por, por hora. Consiguientemente, todo es, todos estos elementos han contribuido, evidentemente, a, a la difusión a la expansión de, de focos de calor que eh, indudablemente conocemos en todo el país eh, los focos de calor se generan a consecuencia de prácticas eh, forestales de la producción agrícola y pecuaria donde hay desmontes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh, no tengo mayor intención de ingresar a esa a ese ámbito que ese no tema. es mi uh -huh. campo específico, eh, mi campo específico es el agua. Así es. Consiguientemente, eh, simplemente sirva como, como información uh -huh. eh, para la reflexión. Totalmente de acuerdo. Yo le agradezco, nos ha dado datos precisos, técnicos, sobre el trabajo que se está desarrollando internamente hacia eh, estas eh, tres eh, comunidades, tres municipios que han sido afectados hacia afuera sobre todo, y que a través eh, de este trabajo técnico sobre el agua potable eh, para estas eh, tres eh, regiones específicas eh, de San Ignacio, San Javier y Concepción, eh, están pues eh, manejadas y previstas eh, en los próximos eh, eh, días. Y meses y así durante todo este año se tomen las mejores acciones. Quiero agradecer al director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, el ingeniero Víctor Hugo Rico, que nos ha acompañado y nos ha dado toda la información precisa sobre esta agenda. Gracias. Muchas gracias por la invitación, estoy a disposición de usted. Y usted por su tiempo, por darnos toda esta explicación eh, clara y concisa a toda la población. Gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Usted que siempre está con nosotros, tenemos mucha más información.